Muchos me habéis preguntado por detalles como parpadeos. ¿Cuántos habéis tenido parpadeos? He recibido 200 tutorías de parpadeos y ahora nadie tiene. No puede ser. ¿Nadie habéis tenido sprites que desaparecen, sprites que parpadean, sprites que se ven a medias? ¿Sí? En parte sí. Claro, un sprites que se ve a medias es en parte sí. Solo en la primera fila de juego que la habéis bloqueado por el mapa. Solo en la primera fila que la habéis bloqueado por el mapa. Lo cual es una solución que funciona ahora, pero luego no funcionará. No, podría ser, no, es seguro. ¿Sabéis a qué se debe? Aquí pintar. tenéis ideas. Vale, voy a probar aquí, porque tengo... Tengo unas pocas entidades, voy a añadir alguna más. ¿Vale? ¿Cuántas entidades he puesto de máximo de max entities? 10, vale, pues voy a añadir más al game. Vale. Un montón de entidades que son la misma y por tanto se pintarán en el mismo sitio, harán lo mismo porque además tienen la misma patrulla, pero lo que van a añadirnos es carga. ¿Vale? Porque todas se van a pintar y actualizar. Y además, esto servirá para probar si nuestro sistema va o no, o revienta, claro. Que nuestro sistema puede reventar completamente. ¿No? Vamos a verlo. ¿Veis algo que sucede? Y que antes no sucedía. No es porque hay varias entidades en el mismo sitio. Es porque estoy borrando y dibujando varias entidades. Pero no porque estén en el mismo sitio. De hecho, pasa con estas entidades y no pasa con esa. ¿Por qué no pasa con esa? Porque esa la pinta la primera. De hecho, con la mía, como veis, tampoco pasa. ¿Vale? Con mi jugador, yo lo muevo por aquí y tampoco pasa. Pasa con las otras. Y es porque las otras se pintan después. De hecho, eso es muy fácil de comprobar porque yo puedo coger la que ahora está la primera y ponerla aquí. Bueno, la primera era nuestro jugador. Voy a mover nuestro jugador. Voy a poner esta, que es la segunda, la pongo aquí. La última. ¿Veis los parpadeos? Bien. ¿Cómo podemos saber qué es lo que está pasando exactamente? Viendo ¿Mm? vídeos del año anterior. Es una buena opción porque ya está explicado en otros años también. Pero, ¿qué dirían en los vídeos del año anterior que hagamos? El doble, buffer. El doble buffer. Pues es una opción, claro. ¿Pero por qué doble buffer? un spray gigante copiado a memoria no creo que sea una solución para evitar parpadeos primero, ¿cómo podemos entender exactamente por qué sucede el parpadeo? ¿qué técnica usamos para poder visualizar lo que sucede? interrupciones por sí solo no nos hace nada Bueno, todos sabemos que el raster, ¿no?, que parece ser que lo habéis nombrado, es una cosa del monitor que lo que hace es ir actualizando los puntos así, ¿no?, pasa por aquí, pero claro, el raster no solo pasa por aquí dentro, también pasa por aquí porque estos puntos también los pinta, borde, pero tiene un color de borde, nosotros lo cambiamos, se ve de otra manera, ¿no?, y el raster pasa por todas estas zonas. Por estas también. Y por estas también, si no, no se verían en pantalla. Cuando llega aquí abajo el raster, más o menos por esta zona, activa una señal que se llama Vsync, o de sincronismo vertical, ¿no? Y esa señal permanece activa durante un tiempo que el raster sigue haciendo cosas por aquí abajo mientras está activa la señal de sincronismo vertical y luego el raster pasa aquí arriba cuando desactiva la señal de sincronismo vertical. ¿Sí? ¿Verdad? Hasta ahí lo tenemos claro. Bien, lo que pasa es que lo del raster es algo que no lo entendemos muy bien porque no estamos acostumbrados a pensar en paralelo. El raster es un hardware que está funcionando en paralelo a nuestro código 100% paralelo. No hay nada que detenga al raster. Un monitor con su raster pasa 50 veces por segundo a una frecuencia exacta y nunca se detiene. No hay nada que diga eh, espérate, haz un párate, que tengo un hilo, que no sé qué. Ni en un PC tampoco, ni nada. No se detiene. se Está actualizando todo el tiempo. Por tanto, le tienen que llegar datos a la velocidad que actualiza. Si no le llegasen, dejaría de actualizar. Dejaría de verse o se verían cosas raras. Así que siempre le llegan datos al raster. Por tanto, nuestro código... No hace que el raster se espere, ni vaya más rápido, ni vaya más lento, siempre va a la velocidad que va. Y eso significa que nosotros podemos hacer cosas cuando el raster está pasando por aquí, cuando está pasando por aquí, cuando está pasando por aquí, podemos esperarnos a vSync como hacemos, que es aquí, pero ojo, si esperamos a vSync y lo detectamos, desde que el raster está aquí hasta que da toda la vuelta y vuelve aquí, es poco menos, un pelín menos, de un cincuentavo de segundo. Ese es el tiempo que tarda en dar toda una vuelta. ¿Cuánto tiempo tardamos nosotros en hacer un ciclo de ejecución de nuestro código? ¿Eh? No se sabe si no lo medimos. Si lo medimos, sí, podemos saber. Pero, en cuanto nos ponemos a pintar, puede fácilmente que más. De hecho, una forma de saberlo... Es que estáis usando funciones como draw sprite, ¿no? Que tenéis aquí, voy a draw sprite. Y draw sprite aquí abajo con toda esta información de repente tiene medidas de tiempo. ¿Sí? Y aquí pone microsegundos. ¿Cuántos microsegundos es un cincuentavo de segundo? Uf. ¿Cuántos microsegundos es un segundo? Millones. ¿Cuántos millones? Un millón. Seis ceros. ¿No? ¿Micro? ¿Estáis todos de acuerdo? ¿Sí? Pero cuánto es un mili? Segundo. Tres ceros. Micro seis ceros. ¿Sí? Vale. ¿Cuántos fotogramas hacemos en un segundo, hemos dicho? ¿50? ¿Un millón entre 50? 20.000. Para ser exactos, como he dicho, que es un poquito menos, son exactamente los tiemp el tiempo que tarda en dar una vuelta, son 19.968. A efectos prácticos podéis pensar en 20.000, ¿vale? para hacerlo más sencillo aquí tenéis unas medidas de tiempo que os dice cuánto tardan con una fórmula que depende del ancho y el alto de vuestro sprite y aquí dos ejemplos para ancho 2 alto 16 ancho 4 alto 32 por ejemplo este de 2 16 un sprite de 2 bytes por 16 que serían 4 por 16 píxeles está tardando en el mejor caso 525 microsegundos en pintarlo 525 si yo además lo borro Draw Solid Box es ligeramente más lenta que Draw Sprite Es si tengo que borrar en vez de 525 será el doble 1050 un Sprite de 2 por 16 es 1050 borrar y pintar de 20.000, 1.050 es un veinteavo. ¿Sí? Solo puedo hacer eso 20 veces y ya el raster habrá pasado entero un fotograma. Así que si yo muevo 20 sprites de ese tamaño por pantalla sin hacer nada más, de hecho ni siquiera moverlos, los pongo en pantalla y cada fotograma borro, pinto, borro, pinto, tardo en borrarlos todos y pintarlos todos lo mismo que tarda el raster en dar una vuelta entera a la pantalla. Si eso es así, ¿es posible que yo pinte, o sea, borre los 20 y pinte los 20 sin que el raster me llegue a pillar? ¿Es posible? No. Directamente no. Porque si en total tardo 20.000 y es lo que el raster tarda en volver a llegar abajo, si yo termino cuando el raster ya ha llegado abajo me ha tenido que pillar por narices porque yo estoy, pint estoy pintando en pantalla... Y además de estar pintando en pantalla, el raster no solo pinta esta pantalla, sino también este trozo de aquí abajo. Es decir, este trozo de aquí en medio, hasta aquí, son menos de 20.000. Aquí hay un cacho. ¿sí? Los 20.000 incluyen el tiempo que tarda el Vsync, que será un cachito así, más el tiempo del borde, más toda la pantalla. 20 sprites de 2x16. Esto es lo que me cabe en ese tiempo. Si lo hago borrando, pintando, borrando, pintando, como estaba haciendo ahora. ¡Ojo! Si ahora resulta que quiero hacer un juego con fondo, en vez de con fondo plano, como tenemos aquí, resulta que tendré que pintar con máscara. Por ejemplo, si pinto con máscara, es más lento que pintar sin máscara, porque hay que hacer un blending con el fondo. Si vais aquí, y os cogéis el dibujado con máscara alineada, que es el que normalmente uno usará, veréis que los tiempos cambian sensiblemente. El mismo tamaño tarda casi el doble en pintarse con máscara que sin máscara. Bastante importante la diferencia. ¿Sí? Hay que añadir el borrado. Ahora, borrado más pintado ya no eran 1000 como antes, sino 1500. En un sprite. ¿Sí? Y eso suponiendo que el borrado lo hacemos con un Draw Solid Box, pero si estamos pintando con máscara es porque tenemos un fondo que no es sólido, sino que es un fondo de otro tipo. Restaurar el fondo, si hay que pintar tiles, es más lento que dibujar un cuadrado. Vale, todo esto nos lleva a que efectivamente, si ahora estoy pintando unas 10 entidades de este estilo, y el raster tarda 20.000 desde que está aquí en hacer todo esto, en llegar aquí tardará la mitad, ¿no? Más o menos, 10.000. Con lo que yo estoy pintando y borrando aquí, que ahora mismo no sé cuántas entidades he puesto, pero debe haber puesto unas 8 o 9, ya estoy tardando más. Eso es lo que está pasando. Y por eso cuando están por esta zona, es donde se ve el parpadeo. Porque si los dibujo aquí, el, ta el raster tarda más en llegar aquí que aquí. Desde que yo he detectado el Vsync y empezado a dibujar, pero ojo, estoy tardando aún más porque mi bucle de dibujado, mi bucle de dibujado, que está aquí, el render, no es especialmente óptimo. Para cada entidad, cojo los datos, hago un Draw Solid Box, cojo los datos, calculo el siguiente puntero, me guardo el puntero, cojo los datos, pinto. Todo esto tarda tiempo, que lo he marcado aquí, para cada entidad. Ya no son 1.500, ya empiezan a ser cercano a 2.000 para cada entidad. ¿Sí? Así que es lento dibujar. Y me pilla el raster. Pero ¿cómo puedo saber yo visualmente si me pilla el raster o no me pilla el raster? Hay una forma de hacerlo. En WinApe se puede, pero hay otro truco que podemos utilizar. Porque como yo he dicho, el raster dibuja toda la pantalla. Incluyendo el borde. Nosotros podemos cambiar varias veces el color del borde, porque cambiar el color del borde es una cosa súper rápida, es cambiar un valor en la memoria. En este caso en el CRTC, pero es cambiar un valor. Puede ser que nos esté costando 15 microsegundos cambiar el color del borde. Es, podemos cambiar el borde cientos de veces por fotograma. Y eso significa que yo puedo cambiar colores de borde para indicar cuándo empieza y cuándo termina una parte de mi código. Y lo veré visualmente. Aquí, por ejemplo, cuando hago el render, yo puedo venirme al game y hacer esto. Render update y entonces hago un CPCT macro set border. Y aquí lo pongo en, por ejemplo, red, y aquí, black. Bueno, black, white, mismo. ¿Vale? Lo pongo de color rojo antes de empezar a hacer el update que dibuja todas las entidades. Y entonces se estará dibujando todo el rato de color rojo hasta que yo lo ponga en blanco cuando haya terminado de dibujar las entidades y veré en el borde el tiempo que yo he tardado en dibujar las entidades. Esto es un truco que, además, ya conté en años anteriores, pero es un truco muy útil porque nos permite visualmente ver lo que hasta ahora no estábamos viendo, que es cuánto tardamos en dibujar algo. ¿Cuánto exactamente? Y ahora es cuando veis por qué se producen en esa zona los parpadeos. Se producen básicamente porque cada vez que yo dibujo una entidad, lo primero que hago es borrarla y a continuación la dibujo. Y a veces, cuando estoy en esta zona, lo que ocurre es que el raster está más o menos aquí, yo borro, el raster pasa mientras ya he terminado de borrar, y luego escribo la memoria para volver a pintar la entidad, pero el raster ya ha pasado. De modo que el raster lo que ha dibujado es lo que había ahí justo cuando yo estaba terminando de borrar y aunque yo luego pinte la entidad, ya el raster nunca la dibuja, porque nunca vuelve a pasar por esa zona de memoria. ¿Sí? ¿Lo entendéis? Uno veo con caras raras. Esto es lo que estoy tardando en dibujar mis entidades. Desde aquí abajo, ojo, que no se llega a ver. Hay una zona aquí abajo donde está el vSync, que es donde yo empiezo y tardo todo eso. Es mogollón, para ser exacto. Si quiero ser un poco más fino... Con esto, lo que puedo hacer, en vez de ponerlo por fuera, es venirme aquí, por ejemplo, al render y pintarlo en el loop para cada entidad. Por ejemplo, yo puedo hacer así y poner color rojo para una entidad. No sé si se llegará a ver cuando termine de dibujar una. Es muy cortito. Igual se ve. Si no, lo tendré que cambiar a distintos colores. Pero bueno, eso lo voy a hacer ahora. A ver si se ve una línea negra entre los distintos. Y es suficiente, si no lo que hago es pintar de distintos colores. Cada entidad, y así se vería cada entidad con su color. Haría un poco arcoiris, pero, pero se puede hacer. ¿Sí? Un poco más claro, ¿no? ya vemos qué sucede en esta zona. Más o menos ahí. ¿No? O es en la de abajo. Está ahí, ahí. Depende de la entidad también, porque como se dibujan en órdenes distintos, según cuándo le toca. ¿Lo veis, no? Bien. Por eso decía que vuestra solución es temporal. Porque cuando añado más entidades, esto crece. Si yo ahora quito entidades, lógicamente tardo menos. Las entidades que tenía antes... A ver, ¿dónde lo tengo? En el game, tengo mis entidades y antes tenía tres. Si yo ahora comento todo esto y me quedo con tres entidades, bueno, voy a devolver la entidad 2 arriba. y comento todo para quedarme con tres. Vemos con tres entidades que antes no se notaba el parpadeo y ahora veremos en el tiempo por qué no se nota el parpadeo con tres entidades. Porque todo mi dibujado lo hago antes de que la pantalla se empiece a dibujar. Como todo mi dibujado lo hago antes, cuando el raster llega aquí yo la memoria de vídeo ya he terminado de tocarla y la he dejado en su estado final. Así que el raster pasa por aquí, leyendo la memoria de vídeo y toda está en su estado final. No hay un solo parpadeo. Bien, sí que ocurre, si os fijáis, ah, no se nota apenas porque... Bueno, está. Hay que decir que, que el código está más óptimo de lo que pensaba. Porque cuando me muevo, apenas se nota que tarde un poco más. En realidad, o sea que está bastante bien. ¿Vale? Este es nuestro problema. Ahora, tenemos varios problemas al respecto. El primero que con esto ya sabéis de dónde vienen vuestros problemas de dibujado. Si realmente necesitáis dibujar tardando mucho, que es algo que puede pasar, por ejemplo, si hacéis scroll por software. Los que queráis hacer scroll por software, claro, aquí estoy dibujando tres entidades y veis lo que tarda. Si tengo que dibujar un mapa entero, ya podéis pensar que dibujar el mapa entero tarda más de lo que el raster tarda en dar una vuelta o dos o a veces tres. Con lo cual, ralentizáis vuestro juego. Por eso los juegos con scroll por software son más lentos. Es aceptable en un juego en Amstrad, por ejemplo, un ratio de actualización de 12 fotogramas y medio. Si vais a 12 fotogramas y medio en un juego de Amstrad se ve bien y resulta jugable. 25, muchos de los juegos buenos que van fluidos en Amstrad van a 25. Y 50 es algo que hacen muy pocos juegos. Muy pocos juegos que vayan a 50 fotogramas por segundo, muy pocos, porque claro, tenéis esta restricción de tiempo. Hay que dibujar, hay que todo. Si necesitáis dibujar bastante y que no se vea, porque por ejemplo tengo que dibujar un mapa entero, entonces es muy necesario tener un doble buffer. Porque hay que dibujar en otra zona para que el raster pueda pasar por aquí tres o cuatro veces si le hace falta y no se vean cambios en la pantalla. Si yo dibujo sobre la propia pantalla y tardo lo que tarda el raster en hacer tres pasadas, cuando haga la primera pasada al raster, se verá lo que he dibujado hasta aquí y esto sin cambiar. Cuando haga la segunda pasada al raster, se verá lo que he dibujado hasta aquí y esto sin cambiar. Y así. De modo que eso produce un efecto llamado Tearing. Que es ese efecto en el que se ve como que la cosa no parpadea, sino que como que hay zonas que, que tardan en actualizarse. Yo hago un scroll y a lo mejor es como si se moviera primero una parte y luego otra. Porque en realidad estoy viendo cómo dibuja a cachos.